historia muy bonita para compartir, para despe despertar esperanza, uh -huh. para disfrutarla, así que arranquemos ya. Ya, por favor. Damián Murcia está con nosotros, con su bebé Gaspar. Eh... ¿Estamos? Hola, Ay, hola Damián? ¿cuánto tiene? Eh, 14 días. 14 Impresionante, días. felicitaciones por ese gordo hermoso. Sí, estamos felices con Facundo, bueno, la llegada de Gaspar ha despertado todo un universo nuevo. La paternidad, que bueno, nos la, la teníamos un poco relegado, pensamos que no íbamos a poder. Y bueno, hoy gracias a, a la subrogación de vientre, tenemos a Gaspar entre nosotros. ¿Por qué decidieron que fuera así? viste Porque ¿Podría haber sido adoptar? Nosotros empezamos, en realidad empezó esto previo a la pandemia, hicimos el curso en el RUA. La idea era sí, adoptar. Sí. Cuando empezó la pandemia, más tiempo en casa, yo empecé a indagar, a ver esto de la subrogación. mandé mail a Estados Unidos, a Ucrania, a Colombia... Y me enteré que en Argentina se podía hacer uh -huh. eh, Y bueno, ahí empezamos a indagar el tema de subrogación como otra alternativa Pero la primera opción fue la adopción Bien. Y bueno, llegaron las distintas alternativas que teníamos de, dentro de la subrogación Intentamos primero que fuese acá en Mendoza uh -huh. De hecho estuvimos, fuimos a una consulta con el doctor Martínez ah, mira. Eh, Pero necesitábamos un juicio previo O sea que una juez, un juez de, de familia nos autorizara la subrogación para que después el bebé se anote a nombre de nosotros. Y en ese proceso nos enteramos que en Cava eh, ya hay una resolución del, del Registro Nacional de las Personas, donde se anotan los, los, los hijos según la intención, o sea, no, no hace falta, o sea, la intención de, uh -huh. de, de, de, de ser padres. Sí. Y es ahí donde están toda la gente tratando ahora, todos aquellos que subrogan, lo hacen en Cava. Porque es muy simple el trámite, se hace con un consentimiento informado, sí. ante escribano y todo. Y bueno. Dijiste simple, pero ¿hace cuánto ustedes empezaron con todo este...? Nosotros, con el tema de subrogación, en uh -huh. octubre va a ser dos años. Uh -huh. Tuvimos primero una, una primer transferencia embrionaria fallida uh -huh. y en la segunda quedó Mónica, que, que fue nuestra gestante, uh -huh. que fue quien se ofreció con su solidaridad a llevar adelante el embarazo de Gaspar. Y en la segunda transferencia, que fue en noviembre del 21, ahí bueno, se quedó embarazada y el 20 de julio nació Gaspar. Mm. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto de encontrar una gestante dispuesta? ¿Cómo es la búsqueda? ¿Hay grupos? ¿Te contactás con personas en tu misma situación? Sí, nosotros estábamos igual que estás vos ahora preguntado, porque claro. sabíamos que se podía, pero ¿por dónde empezamos? Porque claro. no... Empecé buscando en Facebook, entré a un grupo de Vientre Subrogado Argentina, empecé, hay varios grupos, uh -huh. y vi que cuando alguien escribía que buscaba a una mujer para gestar, tenía muchos comentarios positivos, o sea, te escribía al privado, o sea, como ah. que era factible. Se me ocurrió poner un mensaje y en dos días tuve 10, 20 mensajes de distintas chicas de distintos lugares del país, uh -huh. ofreciéndose... Obviamente que hay una compensación a veces por la labor porque hay mujeres que tienen que dejar de trabajar o lo que fuese. Y después un día recibí un WhatsApp, me escribí a Mónica que había conseguido mi teléfono eh, y ofreciéndose a que ella quería, que había leído esa historia y que bueno, le interesaba y que quería ayudarnos a cumplir el sueño de ser papás con Facundo. Así que ahí empezó la comunicación, Mónica en Buenos Aires, nosotros acá. Mónica tiene seis hijos, uh -huh. o sea, son cuatro de ella y dos chicas que tiene guarda permanente. Lo que ya habla de un perfil no, de sí, mujer, sí, me eh, o sea, habla de un perfil sí. diferente de mujer, un marido súper compañero, divino que acompañó todo el proceso. Así que, bueno, plena pandemia hubo que viajar a Buenos Aires por el material genético. ...y tratamientos y conocer a Mónica, que nos conocíamos por teléfono... Eso te quería preguntar, ¿cómo, cómo es la, la relación con ella? ¿Cómo fue esos nueve meses de donde ya tenía a Gaspar en la panza? Mira, ¿Y cómo sigue la relación Cuando ahora nosotros con empezamos ella? a hablar, lo sí. primero que ella me dijo como condición para hacerlo... ...es que ella no quería cortar el vínculo. Ah, mira... Que si no, no lo hacía. Seguir, una vez que naciera dijo, el bebé, Me dijo, yo quiero seguir... ser la tía Moni. Ah, mira... Me dijo, yo no quiero ser un objeto que es esto y después cortar el vínculo... Hay otras mujeres que hacen uh -huh. y, lo, y no quieren continuar el vínculo. Es como muy respetado. A nosotros nos pareció totalmente. No les dio miedo al principio ni decir no, no queremos confundir a Gaspar. A lo mejor. No, porque él va a saber uh -huh. que estuvo, que creció en la panza de su tía Moni ella, de, y ella y todos sus primos que son seis allá uh -huh. que lo acompañaron. Eh, de hecho, cuando yo viajé por primera vez a Buenos Aires, Mónica me fue a buscar al aeropuerto con su marido, con una naturalidad. Eh, me llevó a cenar a su casa Me presentó a sus hijos como el él va a ser el papá del bebé que voy a llevar en la panza O sea, los chicos sabían de todo el proceso Ella les había explicado que no era un óvulo de ella Sino que iba a ser un, un embrión Que le iban a... todo Todo uh -huh. el proceso como es, digamos, a la altura de los chicos eh, Y bueno, Mónica sí nos dijo que iba... A, a tener que publicar algo en sus redes sociales porque la iban a ver embarazada mm, y después no iban claro. a ver el bebé, digamos, uh -huh, ¿no? Claro. O sea, madres de sus compañeras o gente en general. Así que le dijimos que sí, ella también salió en algunos programas, porque bueno, lo de ella era solidaridad puro, digamos, ella dice que desde chica tenía el sueño de, de hacerlo y de poder ayudar no a... No me dio nada a económico. A si bien ella los últimos meses dejó de trabajar, Mónica es peluquera, nosotros, sí. o sea, uh -huh. dejó de trabajar y nosotros nos hicimos cargo de los gastos que eso le, uh -huh. le ocasionaba. Pero no fue lo económico no fue lo condición. que lo motivó a ella a hacerlo. Qué importante creo para que, ustedes. Que creo que les hizo rechazar a otras mujeres esto. Claro, momento, ¿no? para ella... Y de hecho, yo ahora que estamos en varios grupos de subrogación, uh -huh. muchas veces son las hermanas, las cuñadas, sí. las primas, entonces no siempre hay algo uh -huh. económico por detrás, también hay mucho de solidaridad, de poder ayudar, uh -huh. eh, de o sea, como sí. mujer algunas tienen, tienen y quieren poder uh -huh. ayudar a un tercero a gestar. Y tienen todo el derecho a poder hacerlo. También recién hablábamos con el, con el doctor Antonio sobre el tema de la ley, ¿no? ¿Cómo fue con ustedes ese tema? ¿La cobertura? ¿Cómo...? El tema de la subrogación, como no está regulado uh -huh. por ley, no entra. Uh -huh. O sea, hoy lamentablemente si sí, alguna pareja, eh, no digo heteroparental, quisiera hacerlo, sí. no más que los, las consultas iniciales, uh -huh. pero después lo que es transferencia y todo, no no porque no hay ley para la subrogación, no, no hay una ley nacional, entonces no está dentro de la prestación. Uh -huh. eh, y lo que hay es en Cava eh, hay una resolución eh, del Registro Nacional de las Personas donde permite que los hijos se anoten con la intención, o sea uh -huh. con la intención de ser padres. O sea, no necesariamente el, la que parió puede sí. no ser la madre, sino el que tiene la intención de ser el padre. Uh -huh. Gaspar nació un miércoles y nosotros el día martes ya teníamos la partida de nacimiento a nombre de nosotros dos. Yo te puedo pedir si lo puedes dar vuelta, ¿Sí? ponerte luego al otro lado, así. Mira, no. así lo pueden ver, Ah, ahí, ahí hay ahí imágenes, está, ahí hay imágenes específicas. Mira lo mirada. que se hizo, felicitaciones. <risa> eh, eh, es tan especial la historia, ya ha descrito eh, tan afectuosamente a Mónica que que cuesta seguir haciendo determinadas preguntas porque en algún momento antes de que contaras so sobre Mónica yo pensaba, ay, me daría un poco de temor. Que después la persona en el camino se arrepintiera o que cuando eh, nazca el bebé eh, haga un planteo judicial porque se arrepienta. Sí, igual desde el genéticamente no tiene nada de Mónica. O sea, claro. tiene su amor que uh -huh. le dio durante nueve meses y la inmunidad, que es lo que ella le pasó y la alimentó. Uh -huh. Pero desde sus genes no, no tiene nada. Y el día que se hace la transferencia se firma un consentimiento informado donde ella sabe a lo que se expone. Por eso un requisito para hacer... Gestantes, hay dos que son indispensables. Uno, que tienen que tener hijos previos, porque Ajá. ella tiene que saber a lo claro, que se enfrenta. Totalmente. De hecho, el consentimiento uh -huh. dice que ella sabe a lo que se está exponiendo, sabe que no es su hijo, que no es su óvulo, que su única intención es ayudar a un tercero, que ella no tiene deseo de procreacional, no tiene deseo de maternar, sino uh -huh. que su deseo es ayudar a un tercero. Eh, ese es un requisito, bueno, el tema de, de tener hijos, sí si o sí si tienen que que tener hijos previos, y bueno, pasar por un estudio psicológico. No todas las mujeres están, digamos, todas las clínicas que hacen subrogación, lo primero que hacen es el test psicológico, uh -huh. si pasan el psicológico van al físico, si pasan digamos el, el físico ya está apto para bueno y ahora contanos un poquito de él cómo es Gaspar bueno 14 días la noche. de la vida con él claro de cómo es hasta, hasta ahora la, Mira, el dormir eh, bastante bien <ríe> es muy bueno que, sí. Nunca, o sea, tres horas es lo menos que aguanta es un santo, o sea, duerme todo el día, en la noche tres, sí, cuatro horas uh -huh. está hora? permuta porque yo podría <risa> Marisol quiere mira, nos ¿Digo? habían metido todo el mundo aprovechen eso, a dormir ¿eh? ahora que uno duerme, un bebé duerme más que, o sea, en qué era si están todos adentro del mismo no lugar sé, no sé. mira, nosotros, él bueno, nació en Buenos Aires porque tenía que nacer sí. en Cava eh, estuvimos eh, dos días, bueno, tres noches en realidad, eh, digamos internado en la misma habitación con Mónica en una habitación que estaba dividida en dos estuvimos todos juntos, eh, y él desde el momento uno fue muy tranquilo. Eh, después nos fuimos a un departamento solo hasta que pudimos ya el sábado, el viernes, viajar a Mendoza, porque acá estaban todos esperándolo wow. eh, Imagínate que había un montón de incertidumbre, primer nieto por un lado la familia, eh, amigos, todos los que vivieron el proceso desde el momento uno, sabían cuando hubo la primera transferencia que no fue buena. Entonces hay mucha frustración y mucha alegría puesta. En, cuando hay un proceso de fertilidad de por medio uh -huh. y bueno, cuando nos da el positivo era una alegría inmensa en el medio justo coincidió con nuestro casamiento entonces Mónica viajó con todas esa familia. foto que, que compartimos recién donde ella se ve en el medio de ustedes con un vestido verde embarazada eh, es Mónica esa, ella es Bien. Mónica Ajá. y está Gaspar en la, en la panza y hay una que no sé si la... porque Mónica sabía el sexo y nosotros no. Ah, y el día del esa, casamiento... Esa, esa. Que ahí, se rehúsa ahora revelar el sexo con fue eso. Fue medio casualidad porque ella se entera dos días antes y no nos quiso decir, nos dijo que no se había visto nada en la ecografía. Uh -huh. Y ella compró la bengala y el día del casamiento... ¡Qué eh, hermoso! Muchos de los invitados se enteraron ese día que íbamos a ser papás porque había gente recién... Estábamos de tres meses, o sea, que era muy pronto. <risa> sí. Y para muchos invitados era como enterarse que íbamos a tener un hijo, que la subrogación era un posible en Argentina, uh -huh. que no era algo para famosos, para que había que irse hasta otro país. Eh, Qué lindo bueno, mensaje ese. Qué lindo mensaje Es ese. que es tal cual. Sí. Yo pensé que era así, que uh -huh. solamente quien podía subrogar. Acá en Argentina los referentes que uno tiene en subrogación, no sé, Marley, Flavio Mendoza, Florencia Lavé, o sea, siempre gente famosa Y por eso también decidimos un poco hacerlo público para saber que se puede, que aquellos que tengan el deseo de, de ser padres y las mujeres que tengan el deseo de también de ayudar a un tercero lo pueden hacer eh, y no es más que una bendición la, lo que estamos viviendo hoy con Gasparo. Maravilloso mensaje, ojalá en Mendoza se avance eh, en, en el más amplio sentido, al menos que emitimos a Caba. ¿eh? Sí. Invitarlo, Totalmente. por lo menos para que sí, esté ya la posibilidad. O sea, y Muchas Mónicas más dan, también. Sí, en realidad hay más mujeres que las que uno cree. Que, que cuando escuchan, o sea, Mónica, ahora que ella también lo hizo público, le escriben muchas mujeres Mira. que cuando ven su experiencia que fue tan linda. Se animan. Eh, se animan y preguntan, uh -huh. y les entra la, el, el interrogante de ¿podría ayudar a un tercero? Eh, ya también hace más o menos un mes, en San Rafael hubo un fallo de un juez que autorizó a dos chicos que la hermana va a ser la gestante. Diferente. Ellos decidieron hacer juicio primero a, para hacerlo en la provincia. Claro, claro. Eh, que nosotros, bueno, esa fue la primera idea y después decidimos... Ahorrarse, agilizar. El, ah, ahorrarse el dolor de cabeza. Sí. Damián, eh, hermoso Gaspar, que lo disfruten plenamente y que, bueno, tengan junto a Facundo una familia y una vida maravillosa. Seguro que así va a ser, o sea, ya lo venimos teniendo, ahora Gaspar llegó para colmar de felicidad lo que estábamos viviendo y no dejamos de estar felices y sorprendidos, lo que es tener un nuevo integrante en la familia, aprendiendo a ser papás, eh, pero la estamos llevando bien. Sí, sí. <risa> esta recién empieza, te, vamos a, te decimos. La tarea más difícil, no sé a qué te dedicas, pero... ¿qué, qué te Soy te... veterinario. Bueno, esto es más difícil.